Se que es que no amor. les he dicho que no. sí, bueno. Ah, pues <ríe> no, Ya les digo usted. ustedes Oye, estamos brindando, estamos brindando porque en realidad, pues sí, terminamos una canción, un dueto, con mi amiga Lili Centina, que nos hizo el honor de acompañarnos con esta brota. Algo de nuestras comisiones, así que estén pendientes, entonces, a autor. no tardamos ni dos años. ¿no? Oigan y esperen sus ¿no? participaciones de Así se llama la canción, se llama Participaciones, que en la foto. De... Bueno, pero yo no puedo no, no participar de eso, entonces mi participación es Y estamos en una tardadita ya que terminamos, nos pues relajamos después de un exilio bueno. Sí, desde mi casa aquí. No a estamos en la casa la que nos puso mi casa aquí para venir a la guerra, así que tenemos a los muchachos. Déjense que hay otra rota, muchachones. Este es mi grupo, ¡Vale! ¿La ¿Vas a ver la llave? ¿Cuántos claro. okay. los no? ¿Tomó de sus ojos negros? ¿Tomó segundos qué? yo te hago la segunda. O qué? No, ¿no? no, yo no? te hago la, se no, la segunda. Vámonos, ah, bueno, Rey. Del tono de. I'm el amor como y se lo compra ¿verdad? hoy le segui seguimos sí, esa... recordando a la gente que terminamos el video de una canción de que, que hicimos hija, quiero... con mi amiga Lili Cetina así que espera muy pronto, así que va a estar no. bien perra si ¿Sí sabe de qué trata con la canción se trata de dos personas que son hijos de su maíz se se, se, se, él, él, él era un culebre en medio para que sobre y ella pues no le tocó más que ser culebritica. No, no, no, Pero él, él, este, pues también. Era un borracho. Aparte de que era un borracho, pero. Malo muchacho pero ella no le daba nada. Porque ¿Qué es lo que quiere un hombre? Taca, taca, taca. No, ¿Lo que pasa. No pasa nada. Lo que pasa es que la banda Está borracha, está borracha, está borracha. Compartan, compartan, compartan, señores. No, no han escuchado eso que dicen que, que es más fuerte la costumbre que el amor. Ya no se entendían. ya acabó y ni modo. Entonces, pues no queda más que echarle tierra y, y. así dice la canción es... también? No, no sé. El... Entendí. A ella le, que le cante doña. Ay. 374 estrellas Ay, Están mandando ah, ¿Por qué tan pobres? ¿Qué? La gente te Sí, pues No se crea. De estrellas que nos están mandando poquitos, Para comprar un ceisito uh, Para comprar Un, un ceisito de canela un, Con un té pe 522 pe personas ¿Cuántas? 522 No nos ah, presuma, no. Ahora la contestación Compartan amigos, compartan. en tu lugar. No, esa no es. Pues, ¿los los que... Pero um, composición mía es como la enamorada. Bueno, no, va a ¡Eso es Eso. No, no debe ser enamorado? O no, sea, un hombre hace falta mensaje. No, acuerdo, no, pero, pero si hay un hombre enamorado, poco una mujer enamorada no puede? Ver, Igual cuando puse la de la coyota, cuando el, la compuso Pepe Garza, obviamente, ¿verdad? Pero yo la volteé en versión mujer y yo dije, pues si hay un coyote pues qué no puede haber una coyota, no? Y ahí empezamos. ¿Qué coyota. en la coyota? en tatarampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp e Gracias, gracias a todos los que están compartiendo. Muchas gracias. Nos vemos esta próxima semana. 16 nos vemos allá en el Ok Corral de Alabama, de Houston, Alabama. El 18 nos vemos allá en, eh, en el Karate Karate Karate Event Center de, de, de, de Georgia. Y nos vemos el domingo 19 en. El rancho, el centenario de Middle Georgia. Vamos a, a, va a ver caballos, bailadores, caripeo Y voy a estar cantando con mi norteño banda y también con la abandonona en el escenario. Las dos agrupaciones ahí en el escenario para complacer a toda mi gente que nos apoyaba, a todos los carrileros, a toda la gente de a caballo. Por allá nos vemos, mi gente. En Mider Georgia, este 19, domingo 19, allá en el rancho. ¿Nos que <risa> <risa> Gracias. Sí, gracias. Sí, gracias.